Ey, qué pasa Peña? ya conocéis mi filia por el cine que intenta profundizar en la naturaleza del espíritu humano. Muchas veces para mí no es tan importante la técnica, el estilo o la calidad cinematográfica de la obra, me interesa más lo que nos quiere contar el autor, tanto de manera voluntaria como de manera involuntaria. Mirad, una vez basureando di con el regreso del planeta de los simios, que vendría a ser como la segunda parte de la legendaria película protagonizada por Charlton Heston, y os hago una advertencia, es un despropósito. Para empezar, porque es totalmente innecesaria, ya que el planeta de los simios cierra sin insinuar una continuación. Y para continuar, se nota a leguas que quiere sacar beneficio del éxito de la primera parte. Pero, y aquí es donde la matan. Pude disfrutarla porque me sirvió para conocer más de la sociedad estadounidense de los 70. Este metraje de una manera inconsciente subraya los grandes paradigmas de la época, sin ir más lejos esa absurda persecución en carruaje y con caballos me recordó lo fuerte que estaba pegando el western y el spaghetti western en esos años dentro de la industria. Recordad que son los años donde se ruedan clasicazos como Grupo Salvaje, El Bueno, El Feo y El Malo, Dos Hombres y Un Destino, La Muerte Tenía Un Precio, etc, etc, ya sabéis. ¿Que por qué lo hicieron? Pues tal vez para reciclar decorados o simplemente porque eran esclavos de su tiempo. También en esa misma cinta, a través de los distintos líderes simios y humanos, se deja entrever el conflicto nuclear, algo que sin dudarlo, podemos decir que fue el mayor quebradero de cabeza de todo el mundo moderno durante la segunda mitad del siglo XX. Por eso pienso que el cine tiene algo mágico, ya que de manera directa o indirecta, voluntaria o involuntaria, nos sirve para reflexionar sobre la tendencia social y política del periodo en el que se filmó, y de paso también vale para conocer más de cómo somos como especie. En la filmo ya hemos hablado de poder, de propaganda, de subculturas, y hoy es turno de volver a hablar de sexualidad, así que YouTube ve preparando el strike. Más en concreto, iniciamos un ciclo sobre BDSM y lo hacemos con una invitada de lujo, Sofía Rincón. Hola chicos, soy Sofía Rincón, dominatriz profesional con un canal de YouTube sobre divulgación erótica. ¿Qué tal? Hey, ¿qué pasa tía? Bueno... Hablando con Sofía en un directo de tweets sobre BDSM, alguien de la comunidad nos sugirió que le diésemos un vistazo a una película finlandesa del año 2019 titulada Los perros no llevan pantalones, ya que en ella se trata el tema del sadomasoquismo. Y claro que lo hicimos. Tras el visionado a mí me surgieron dudas y preguntas, así que fui donde Sofía, que para eso es su campo, y la pregunté ¿qué onda con esta peli? Que no se parece en nada a lo que me comentaste en la charla que tuvimos por el stream. Y de veras, después de escuchar sus reflexiones me dije, mmm, vente a mi canal y hagamos un análisis de esos estereotipos que muestra para que la comunidad conozca mejor de qué va este submundo del sexo y que no les vendan el sado como si fuese 50 sombras de Grey. Veréis, adoro el cine tanto como feo, bueno, quizá un poco menos porque lo está a otro nivel, ¿sabéis? Pero una cosa que me suele dejar muy fría en el cine es cuando meten el BDSM de por medio. Veréis. Warren Buffett decía, si no sabes de algo, no inviertas en ello. Y lo mismo debería pasar con el cine y la literatura. De lo que no sabes, no hables ni hagas cine, porque te saldrá una patata, sencillamente. Porque precisamente por no conocer desde dentro los matices y detalles del universo que rodea un tema, es inevitable caer en estereotipos o prejuicios. No necesariamente con mala intención, sino simplemente porque al no conocer al dedillo el mundo en el que te estás adentrando, haces relaciones comparativas con otros mundos que sí conoces. Y eso suele llevar al error. Este es el caso de esta película. En Secretary vemos que realmente las personas involucradas en esa película sabían de lo que hablaban por detalles como el de las otras secretarias saliendo con una carta de despido en la boca, en las tensiones sexuales que hacen que una parte provoque a la otra, etc. El problema del BDSM en el cine es que como estamos hablando de algo que desde fuera se ve muy pintoresco tiene una tendencia a la caricatura y esto estaría muy bien si fuera el objetivo de la película como en Preaching the Perverted pero en 50 sombras de Grey por ejemplo, el BDSM queda como una excentricidad de ricos aburridos y en la película que nos ocupa hoy Los perros no llevan pantalones queda como algo propio de enfermos mentales Mirad para entender mejor lo que dice Sofía, voy a detenerme un momento en el personaje principal. La cinta nos presenta a un hombre traumado por ver cómo su mujer moría ahogada delante de sus narices sin que él pueda hacer nada al respecto. A raíz de ese momento, el tipo empezará a sentir una enorme fascinación respecto a lo que rodeó el accidente. Poco a poco se obsesionará con la muerte y con el dolor y con la asfixia. Y por si fuera poco, empezará a relacionar esas pulsiones con el sexo buscando el recuerdo de su mujer a través del trauma vivido, sí, lo sé. Resulta retorcido, pero es lo que tiene el ser humano que toma caminos que en ocasiones son impredecibles. Total, este personaje empieza a realizarse a sí mismo prácticas que más que servir para superar el trauma sirven para dejarlo impreso en su cuerpo y latente en su cabeza. Y quedaros con esto, porque será importante esta filia en sus contactos con la cultura BDSM. Bueno, continuemos con el argumento. Años después de haber perdido a su mujer, decide acompañar a su hija para que se haga un piercing en un lugar underground, y ahí es donde tiene su primer contacto. Se trata de algo fortuito, que no busca y que se encuentra de una forma a mi parecer muy fría. Además, en ese acercamiento ya se dan prácticas y juegos que yo pensaba que necesitaban de un diálogo previo o al menos que exista algún tipo de complicidad, y me surgió la duda. Sophie, ¿La gente hay como paracaidistas sobre las mazmorras? Y es más, hay una cosa que aún me interesa más. ¿Cómo es ese primer contacto? Vamos a ver, nadie civilizado llevaría a cabo una agresión física tan grave como un ahogamiento o un golpe, que es lo primero que sucede en ese primer contacto fortuito mientras la hija se hace el piercing de forma tan gratuita. En la primera aparición, la dominatrix es retratada como una especie de enferma mental a la que se le permite ejercer la violencia sin concesiones porque el tipo es un pringao que se lo consiente. Cosa que se encarga, de todas formas, la película en reflejar continuamente el tema de que el tío sea un pringao. Porque claro, supongo que para este director, esclavo es sinónimo de pringaillo. Bueno, pues aquí una dominatrix profesional te dice ya, señor director de la película, que eso no es cierto. Es un cliché sin más. Habrá gente en la que se cumpla, habrá gente en la que no se cumpla. Pero bueno, por experiencia propia te cuento que la tendencia suele ser la contraria, ¿sabes? Pero bueno, lo peor, lo... la vergüenza ajena, viene cuando el tipo vuelve y tienen su primera sesión de dominación. Todo está mal salvo la estética. La estética es preciosa, todo lo demás fatal. Primero, porque una sesión de dominación no consiste en insultar, ordenar y pegar gratuitamente. Si fuera así, significaría que a todos los esclavos les guste exactamente lo mismo y que reaccionan exactamente igual a todo. Es decir, que son todos iguales. Y esto no es así, cada esclavo es un mundo. Por eso hay que hablar con cada esclavo antes de la sesión para saber sus fantasías, su grado de experiencia y sus mecanismos mentales. No es una cuestión solamente de los gustos que tenga, que no tienen por qué coincidir, sino también de la manera de vivirlos. En la primera escena de la primera sesión, esta mujer le hace de todo a una persona de la que directamente no conoce absolutamente nada. ¿Cómo sabe que le va a gustar el ahogamiento? ¿Cómo sabe que le va a gustar el pet play de perro? ¿Cómo sabe que le gusta que le aten? No sabe nada, pero lo hace todo como si lo despachara industrialmente. Como si todos los esclavos fueran idénticos y ya está. ¡Hala! ¿quieres un esclavo? Bueno, pues pim pam pum, recetario, sota caballo rey y al siguiente... Esto no funciona así. De hecho, esto para mí es lo que designaría una mala dominatrix, una persona que hace todo el tiempo exactamente lo mismo. Porque vamos a ver, una cosa es que estés haciendo, yo que sé, una cosa pornográfica o sexting online, que vas a arquetipos a lo más rápido por una cuestión puramente pragmática de que esa persona ha entrado con un objetivo muy específico y tienes que darle cosas de la forma más rápida posible para estimularle pronto, ¿vale? Pero cuando se trata de una sesión física, se busca una experiencia, no se busca despachar, ¿vale? Entonces, esto no vale. Es muy diferente lo físico de lo puramente virtual. Además, es que no hay ningún tipo de introducción mental para la sumisión, por lo que el tipo realmente es el que está haciendo todo el trabajo para ser dominada, no ella. Lo peor es la parte de la asfixia. La asfixia es muy complicada, muy especial, no se puede hacer de cualquier manera, y mucho menos a la primera de cambio. Esta tía lo hace y su forma de saber si el tipo está bien es cuando se le cae la bola que le pone en la mano. La razón por la que esto es peligroso es porque si el esclavo se viene arriba y cree que puede aguantar más tiempo del que realmente puede aguantar, pues a lo mejor se puede morir. Por lo que ese método no es nada recomendable. Los métodos de esta mujer sirven para sexting online, de dominación y cosas por el estilo. Pues al fin y al cabo, en un chat vas a lo que vas, pero no para una sesión física. A mi ver, esta película solo fomenta estigmas y clichés dentro del BDSM, tanto hacia el sumiso como hacia la dominatrix. Mira Sophie, respecto a esto que mencionas de que está plagada de clichés, lo sentí al ver otra cinta titulada 24-7, la pasión de la vida. Ahí, antes de iniciar la primera sesión, se conocen y se ganan la confianza mutuamente. Además, el acompañamiento que hace la Domina sobre sus esclavos siempre es particular y muy personal. En el BDSM es fundamental hablar, comunicarte con la otra persona y al finalizar la sesión hacer un aftercare para que la otra persona pueda volver a la realidad tras el choque psicológico, de forma progresiva, para que no se rompa psicológicamente, sobre todo con esclavos sin experiencia. De hecho, existe algo llamado palabra de seguridad, que es para poder parar la sesión en cualquier momento si la parte sumisa se ve traspasada psicológica o físicamente centrándonos de nuevo en la película. Algo que está todo el tiempo presente es que el protagonista no ha superado la pérdida de su mujer y busca fórmulas para recordarla de la forma más intensa posible. Es así como recurre a trucos donde se mezcla el placer físico con lo mental. En el metraje me llamó la atención el tema de la estimulación a través del ahogamiento y de cómo usa el perfume para potenciar la excitación. Aquí empecé a darme cuenta de la importante relación entre lo psicológico y lo físico dentro del mundo BDSM y empecé a hacerme preguntas ¿Es esta una técnica habitual dentro del BDSM? ¿Qué fuerza tiene lo psicológico en estos juegos de poder? ¿Podemos llamar al sadomasoquismo Mira, juegos de poder? Mira, justo la escena de la que estás hablando tío, es una escena en la que el esclavo aparece masturbándose mediante asfixia erótica y que culmina con lo del perfume. Esta escena es la única escena BDSM realista que hay en toda la película. Y de hecho, esa escena me pareció magnífica. En efecto, las prácticas físicas siempre han de ir aderezadas por un factor psicológico, porque la parte sumisa no se va a sentir inferior de gratis. Hay que introducirle en eso. Si la parte sumisa se mete en el mood de la inferioridad por sí misma, al 100% quien está dominando ahí no es el dominante, sino el sumiso. Por eso siempre ha de haber un feedback entre las dos personas. Ambas partes han de poner de su parte, no solo una. Pues las prácticas, como siempre digo, son una herramienta, no el fin último de las sesiones. De ahí que los componentes detallistas que fomentan la parte psicológica del proceso sean tan importantes. No obstante, el BDSM va más allá de los juegos de poder, va a la búsqueda de estados mentales muy específicos de cara a vivir la sexualidad a través de estos. Los juegos de poder son, en muchos casos, más las herramientas para llegar a esos estados que los estados en sí mismos. No sé si tú sentiste lo mismo, pero según avanza la película, la relación entre esclavo y dominatrix se vuelve más tóxica y me dio la sensación que cruzan la línea del juego para transformarlo en algo personal y peligroso. Bueno, pues así a lo tonto llevamos un rato hablando de la importancia de lo psicológico en el BDSM, tanto desde el punto de vista de la seguridad o la integridad de los participantes, como de lo interesante que es llegar al placer sin necesidad de la penetración. Como estamos acostumbrados a un sexo normativo, esto puede resultarnos chocante, aunque de verdad lo que pone de manifiesto es que es una práctica sofisticada y muy mental requiere de complicidad. Tal vez me equivoque, pero lo siento como una forma refinada de socializar a través del sexo. No os voy a contar demasiado para no romperos la película, pero según avanza la historia, me dio la sensación de que, entre ambos personajes, dominatrix y esclavo, surge algo que no tiene que ver tanto con la sexualidad como con los traumas del pasado. Entonces, Sophie, ¿podríamos decir que el sadomasoquismo tiene una naturaleza terapéutica y funciona como un bálsamo sexual? Definitivamente no. Desde luego, el BDSM puede ayudar a canalizar ciertos problemas o incluso ser terapéutico en muchos aspectos, pero no es el fin último que tiene. El fin último del BDSM es el juego, la teatralización del sexo y de la vida, la autoexploración sensorial. Y lo que pasa es que, claro, como va a partes tan íntimas de nosotros mismos, es lógico que en los primeros meses o años de exploración el BDSM saque a flor de piel todas nuestras miserias, El porque el BDSM te pone un espejo enfrente. Pero eso con el tiempo se va y terminas simplemente jugando y ya estás sin movidas de psicoanálisis de por medio. A ver, a ver, ¿dentro de una sesión BDSM puede romperte mentalmente? Claro, como digo, el BDSM te pone frente a un espejo ante el que no te puedes mentir y en el momento en que veas algo que no soportas, bien porque sea algo que no está superado en tu vida o bien porque te ha afectado por la razón que sea de un modo más intenso del que esperabas, es posible que te rompas psicológicamente y tengas que parar la sesión porque estás jugando con tu propia mente. Y a veces la mente no está lo suficientemente entrenada como para soportar ciertas cosas. Conclusiones mías. Esta película fomenta estigmas, prejuicios y estereotipos sobre los practicantes de BDSM y desinforma sobre prácticas peligrosas. Todo de forma completamente involuntaria, porque es una película que pretende ser seria. Sin embargo, no es más que una caricatura con pretensiones. Tal vez para acercaros al BDSM os aconsejo otras cintas que mencionamos durante este vídeo como 24-7 o de Pervertez o Secretary, o incluso un documental sobre una de las primeras páginas de BDSM extremo que por su puesta en escena llamó la atención del FBI se titula así, Graphic Sexual Horror y nos dejará los testimonios del webmaster de Insex como de muchas de las chicas que participaron en esas sesiones de todas maneras si queréis empaparos del tema, o que os aten en corto, tenéis tanto el OnlyFans de Sophie como su canal donde habla de todo desde una perspectiva sexual. Por cierto, el vídeo que se sacó de Cronember estoy por robárselo y dejarlo entre mi contenido. Una genialidad. Y ya está, espero que disfrutaseis la colabo. Si es así, movedlo para que veamos buenas cifras y nos animemos a seguir haciendo cosas como esta. Un saludo familia y nos vemos en los vídeos.